Este contacto diario en el día de hoy, que es el lunes 28 de octubre del año 2019, con nosotros el encargado de la vida para toda esta región del Nordeste, nuestro amigo y hermano Bernabé Mato, quien nos tiene una información interesantísima y es una importante actividad que tiene la vida en esta semana, y para eso queremos dar la bienvenida una vez más en este espacio a Bernabé Mato, hermano, saludos, bienvenido buenos días Víctor de Puntiel voz? cómo usted dice la voz, la voz de la de vida, la vida? Sí. buenos días Víctor Puntel, señor Romero eh, gracias, gracias una vez más cumpliendo con mi compromiso aquí en este programa de mensualmente venir por aquí para las informaciones puntuales que tiene la vida y a los amigos que nos siguen a través de la televisión, Telenor y por la web también estamos aquí, sí, este, precisamente en esta semana, el próximo miércoles la DINA tiene una conferencia para la región norte del país, para las provincias de la región norte. Esa conferencia la vamos a celebrar en Santiago, en el local de ASIS, la Asociación Convenciantes Industriales de Santiago, en la mañana, eh, donde van a estar los principales funcionarios de la seguridad social. Va a estar el tesorero de la seguridad social, el ingeniero Henry Sadalá, el superintendente de salud y riesgo laboral eh, Camaño. Este, Pedro Castellano, perdón, camarón anteriormente, y Ramón Contreras que es de la CIPEN. Lo, lo También que... va Ramón Pérez Modesto, y el gerente el de Salud Pública, este, el que está ahora como ministro. Sí. Lo que nos va, demos, van a participar. Lo que nos demos cita, Bernabé, a ese evento eh, tan importante que se llevará a cabo en Santiago, ¿qué vamos a poder nosotros? Eh, eh, nutrirnos que vamos a adquirir si sí, la idea es compartir con ustedes el avance y el desarrollo de la seguridad social especialmente en esta zona norte por aquí se va a hacer la dirección va a presentar un, ese tema y también todas las instituciones del sistema a ver, ver cómo vamos cómo va marchando la seguridad social y el, y el papel de, de, de la DIDA en, sí, el en papel esta, en, divina, esta, en, esta eso. En, este, en este y, este y ustedes que... van a tener también una participación los que estén presentes es una actividad cerrada no es abierta al público en sentido general, a pesar de que la estamos anunciando por aquí. Pero sí la pueden se seguir por Facebook porque se va a transmitir por Facebook. O sea Entonces, claro, es, un diáfono, es, ¿sí? Exacto. es un evento que nosotros, la dirección pretende, de que las personas que estén presentes esas personas que tengan incidencia en la sociedad sean dirigentes sindicales, populares, funcionarios del gobierno y también los medios de comunicación. Como Eso para que, que lleven dicho, la información de cómo lleven. avanza se, el, el, el, el, cómo está se, el, el Se convierten en multiplicadores Exactamente. De, la, de los avances del sistema. El próximo miércoles es donde vamos a recibir esa información por parte de esos expertos sí, claro. y, y los sectores que están ligados a la seguridad social en la República Dominicana, pero podemos darle alguna pincelada ¿de cuáles son esos puntos donde podemos decir que hemos avanzado en ese sector? Eh, vamos a esperar, esperamos amigo? esperamos allá porque lo van a decir las autoridades porque, porque tienen recuerda... el aval para claro, no solamente eso, lo que pasa es que tienen informaciones puntuales porque nosotros las tenemos de carácter general. La, el tesorero que tiene todos lo, lo, los datos de cuántos afiliados cotizan en la región norte, eh, cuánto lo, el nivel salarial que tienen, cantidad de empresas registradas. El de la CIPEG que sabe cuántos millones tienen todos los trabajadores de la región norte, las empresas que están cotizando, las que eluden, las que van, todo eso. Entonces esperemos que ellos den las la, la informaciones. Sea, Todas es, esas informaciones toda las tiene Bernabé Mato, lo que pasa por un asunto protocolario. Claro. No, lógica, no, claro. pero Son ellos los que están autorizados para que el próximo miércoles cuando se lleve a cabo esta importante actividad, pues nos la den a conocer nosotros a su vez. como medio también pues podamos seguir compartiendo más adelante los avances que ha tenido el país en cuanto a seguridad social eh, se refiere. Vamos a reiterarle, Bernabé, a toda esa gente miércoles. que, que está que están invitados, verdad, sí. y que saben a la hora deben de estar allá y eh... ya están invitados, ya están confirmados su asistencia. Ya yo hablé con ellos, los que están invitados, y vamos allá. Vamos a partir a las 7 Y la mañana. Cibao. es para el Es para Sirvago, claro. Son, estamos hablando de toda la provincia. Pero irán una o dos personas, depende de la incidencia. Entonces, cada encargado de oficina es responsable de invitar a las personas, las personalidades. Seré se la decana de esos invitados. Exactamente. ¿Dónde será en Santiago? ¿eh? En el local de Asís, el salón de Asís, de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ahí en la Avenida de la Carrera poquito más abajo de los termatomas bueno pues ahí está la invitación y la información de esa interesantísima e importante actividad que tiene la DIDA en coordinación con los comerciantes e industriales de la ciudad de Santiago, esa información donde se darán a conocer los avances que ha tenido el país en materia de seguridad social Víctor, no puedo irme de este programa sin no decir lo siguiente, en este momento nosotros tenemos la DIDA, un listado en nuestras oficinas, también está en la página web nuestra, de 58 mil trabajadores, trabajadoras fallecidas, cuyos familiares por ignorancia y desconocimiento no han ido a la AFP a solicitar la pensión de sobrevivencia o la devolución de los aportes. Las AFP en este momento tienen más de 1.700 millones de pesos. Y ellos no van a hacer un anuncio. 1.700 millones de pesos de dinero que de la gente que trabajó, y que obviamente por desconocimiento de ignorancia ese dinero está ahí Entonces, persona... pues vamos Bernabé sí, sí. a aprovechar su presencia sí. aquí en el programa para decirle qué tiene que hacer cuál es el procedimiento, para usted que ya falleció un familiar y que estaba dentro de la Notizando, seguridad social sí, sí. y que no ha ido verdad a rec... por ignorancia, no iba a reclamar claro. esos recursos, Bernabé lo va a decir ahora qué usted debe de hacer no lo debe pasar por la oficina de la vida y ya. Eh, oficial la vida en el casi país entero. Pase por allá. Aquí estamos en la calle Colón, en Número 72, en la, la Plaza Universo, estamos ahí y tenemos el listado ahí. Ahí le decimos a la persona donde estaba eh, KFP estaba para ya. que vaya. Si el trabajador estaba activo es pensión de sobrevivencia que le corresponde. Oh, yeah. Si no estaba activo, entonces le toca devolución de apoyo. <coughs> claro, entonces, le, to, le sale algo. Hay familias que están en la indigencia pasándolo todo que. Con dinero guardado. Es dinero que está guardado estando o no estando sí, en la indigencia, claro. es un, un recurso Entonces Y además de eso serio, y este otro de los elementos que hay amigos televidentes, es también una queja que tiene la DIDA y la está planteando tanto al Consejo Nacional de la Seguridad Social como a la CIPEN de las trabas burocráticas que sí. pone la AFP a la hora de solicitar la pensión por sobrevivencia o la devolución de los aportes claro. hay una serie de documentos para que piden la, para la catación la ponen fácil pero para devolución pero la AFP tienen, la AFP saben dónde trabaja todo el mundo, claro, que la dirección, las empresas reciben el dinero pero, Pero falta a, a mi consultorio fueron ah, para verdad. que yo me a a la AFP. A mi consultorio. Ah, si usted, ah, si usted ah, fue ah, cuando ah, yo estaba ah, vivo ah, a mi consultorio, ah, llévelo a ah, mi familia ah, que ah, me ah, morí. ¿Que estoy muerto? Ah, no todos los eh, años. Ustedes no saben a qué se debe. Todos los años nosotros hicimos a la gente que publique ese listado precisamente porque, okay. porque es un dinero que de, de la gente. Entonces, si no lo reclama, ¿de quién sería el dinero? Claro. De las ah, AFP. Eh, entonces, también hay que crear un mecanismo para que ese dinero pase al Estado serio, tú que eres médico, sabes las vicisitudes que pasa a una persona con un cáncer y Oye. todo eso, entonces ese dinero se puede coger, digo yo, para ¿Qué? esa parte, para ¿No que para Estado, abonarle es, a mucha que gente. Mucha gente cuando le dan esa noticia, noticia no, lo primero que dicen, ay, no tengo dinero, ay, los claro. recursos... ¿Mm? Sí. Bueno, eh, hermano Bernabé, gracias. Entonces el miércoles, por, Santiago. Correctamente, por compartir con nosotros esa interesante información que nos ha traído en el día de hoy. Ahí está la invitación. A ustedes y que se mantengan ahí porque al regreso venimos con los comentarios y los principales titulares que traen los medios de comunicación nacional e internacional. Así que no le cambie que en breve regresamos.